¿Qué tal? ¿Cómo están? Este video de hoy está relacionado directamente con un posteo que hice hace unos días atrás. Y ahora lo voy a hacer en formato de video porque está hecho en formato de texto. Lo, lo pueden encontrar en patreon.com barra coaching con Hugo eh, dentro de los posteos escritos. Ahora les voy a poner acá abajo el, el número de posteo para que lo puedan leer si quieren. Y esto tiene que ver con una frase que... A ver, yo por lo menos la digo o la decía... <ríe> La decía de una forma, y, y bastante seguido, te diré. Y creo que todos en algún momento la hemos usado. O no sé si todos en su totalidad. <risa> Pero sí, muchas personas. ¿sí? Es, es una frase común, si se quiere, una frase popular. Y esto es esta frase de ver para creer. ¿no? Eh, que no significa que vos tengas que ser literal con esta frase en todos los momentos y todas las circunstancias de tu vida, pero sí posiblemente en algún momento la hayas usado. Y, y esto sí tiene que ver con un mecanismo, lo que sería como un hábito, si se quiere. Eh, es que, pero es un mecanismo que está como muy arraigado o está arraigado en nuestro cerebro, digamos. De manera que tiene que ver con nuestro neuroaprendizaje. ¿no? Esto lo hemos aprendido, lo has aprendido en algún momento, lo has escuchado y después lo repetiste. Y quedó como una frase hecha, quedó como hasta frase popular, si se quiere. Y esto de ver para creer, eh, hay personas que realmente creen en esa frase al ciento y to todas sus circunstancias lo digamos como que lo filtran desde ese lugar. ¿no? Lo filtran desde lo que no ven, no, no lo creen y lo que pueden ver y percibir desde sus ojos o sus sentidos, sí lo creen. Ahora bien... Como el propósito de estos videos es acercar el coaching a la vida cotidiana, la vida tuya, la mía, la de todos quienes estén pudiendo acercarse a este video. Entonces, teniendo en cuenta este propósito de acercar el coaching a la vida y a cada uno de los momentos, si se quiere, de nuestra vida cotidiana y de esta forma hacerlo, en la medida de las posibilidades ¿no? de cada uno, hacer que nuestra cotidianidad sea más placentera, que tenga mayores niveles de bienestar y beneficios para cada uno de nosotros. ¿sí? Entonces, ahora vamos a poner como una, una cuota, si se quiere, una cuota de coaching sobre esta frase de ver para creer. Y acá sí voy a hacer una distinción que eh, los coaches, desde ese lugar incluso, desde esa, es parte de la metodología, de la disciplina de coaching, que trabajamos desde lo que la persona dice, de lo que es, expresa. Eh, no siempre tiene que ser, o no es al 100% lo que expresan sus palabras, también lo puede expresar en forma de, si se quiere, movimientos, emocionalidades, un montón de otros aspectos de la vida, o mejor dicho, otros aspectos de las personas, para ser franco y ser preciso. Eh, lo que sí los coaches estamos muy atentos, eh, yo estoy muy atento cuando estoy en una sesión, en una conversación de coaching con mi cliente, y estoy atento a lo que dice, cómo lo dice eh, bueno, hay un montón de, si se quiere, de detalles en los que eh, te hacemos como más foco, ¿sí? Al momento de que la persona va contando lo que le pasa. Y vamos a poner entonces una cuotita de coaching a esta frase de ver para creer. Y nosotros los coaches, como decía hace un ratito, eh, trabajamos la metodología del coaching. Tiene que ver con lo que se dice, cómo se dice. Entonces, en el cómo se dice y en el qué se dice... También hay algo que, si se quiere, está íntimamente relacionado con nuestras creencias, con lo que vos crees. Que no siempre se da que incluso hasta sabés con precisión en lo que crees. Es esto lo de la frase, ¿no? O sea, Posiblemente la repitas sin tener eh, una conciencia, digamos, si se quiere, total o profunda sobre esa frase en el momento en que lo usaste. Si sí tiene un sentido para vos y por eso la usás, o tiene un sentido para mí y por eso la uso. Lo que sí, eh, en esa situación en particular, posiblemente se dé que no es por necesitas ver para creer. O sea, jugar un poco con las palabras, ya que el lenguaje lo podemos fabricar. Digamos, hay palabras estándares y nosotros armamos las oraciones como queremos, ¿cierto? O sea, vos para comunicarte juntás, usás las palabras que tenés dentro de tu propio diccionario, si se quiere, y armás una frase para comunicar lo que vos querés. Y desde esta comunicación, que sería la comunicación verbal, eh, vamos a hacer foco entonces en esta frase de ver para creer. ¿Y quién te dice que tenés que ver para poder creer? O también puede ser, ¿y por qué necesitas ver? ¿No? Y también es posible que no creas al verlo. ¿Se entiende? Es, es un juego de palabras el ver para creer. Y en base a esa frase, con el coaching lo que hacemos que es preguntar. Y preguntar con un propósito en particular que tiene que ver con lo que la persona trajo como tema para trabajar en esa conversación de coaching. Por eso este video en particular no, eh, no, no es posible que sea específico con un tema. ¿sí? Eh, trato de, eh, esto, ¿no? de compartir... Con, con vos, con ustedes, ciertas eh, si se quiere ciertos detalles, ciertas si se quiere, hasta estrategias que los coaches tenemos en el momento de conversar con nuestros clientes que tienen un propósito, que es el beneficio del cliente. Cuando una persona me contacta y coordinamos una reunión y yo estamos, por ejemplo, en una conversación de coaching, esta conversación tiene un objetivo en particular, que es lograr que esta persona, que mi cliente, logre algo, consiga, obtenga, eh, lo que necesita, lo que desea, que puede ser un cambio, puede ser algo puntual, tangible y algo como más, si se quiere, más particular. Muchas veces, bueno, en algunas otras ocasiones, no es algo tangible, simplemente es incluso hasta un cambio emocional, puede ser un cambio de pensamiento. Hay, hay muchos temas, porque hay tantos temas como cosas que nos pasan en la vida y las situaciones también nos enfrentan a, a, a diferentes momentos, ¿no? Y, y desde este lugar es como también nos comunicamos. Y es importante, por lo menos nosotros desde el coaching vemos muy importante, pensamos que es muy importante eh, la comunicación y cómo comunicamos. Como te decía hace un ratito, es porque en esa comunicación, en esa frase, en esa oración, en esas palabras, incluso hasta en la intención de cómo comunicamos. El tono, hay montones, hay, hay como... Si se quiere, son como condimentos, ¿no? eh, Detalles que tienen que ver con esa comunicación. Y en este caso, de ver para creer, eh, ¿quién te dice que tenés que ver para poder creer? Y si lo querés usar, digamos, algo más puntual, trata de hacer memoria, de recordar eh, en algún momento, en, en estos últimos tiempos, digamos, que hayas usado esa frase de ver para creer y pensar. Pensar en eh, si es tan aplicable en ese momento o simplemente lo dijiste como una frase hecha como para poder dar una, si se quiere, una forma a lo que vos pensabas, para poder comunicar de manera, si quiere, más generalizada a lo que vos pensabas. Y ahora para no ser general y ser más específico, pensa entonces hasta qué punto esa frase, ver para creer, se aplica a esa situación que recordás. O incluso puede ser que tengas ahora, quieras elegir una, una, una situación en particular, un tema en particular de tu vida, de tu trabajo, tu familia, digamos, algo que vos quieras mejorar, algo que quieras cambiar, algo que quieras lograr. Y, y aplica la frase ver para creer. Y la invitación también es que desmistifiquemos ciertas creencias que tenemos, ¿no? Eh, porque eso también se trata del coaching. Es de desde qué lugar nosotros pensamos, sentimos... Y accionamos, vemos, hacemos eh, ante una situación en particular. Y, por ejemplo, si el tema que hayas elegido y estarías utilizando esta frase, ver para creer, ¿qué tal si la haces al revés? ¿Qué tal si la usás y decís, ok, voy a creer para después ver? En todo caso es un juego de palabras. No... Más allá de que lo digas y que esto te haga llegar a, o te lleve a una nueva reflexión, a una nueva mirada, a un nuevo pensamiento o un pensamiento diferente, tal vez sobre esta situación en la que vos tenés en mente, la que tenés o, o ahí como si se quiere de recuerdo. Y utilizar la frase ver para creer y también la frase de creer para ver. Entonces, esto de creer para ver entonces podría ser aplicable también, por ejemplo, dilo y verás. O sea, decilo y verás qué pasa. Si antes era poder ver para ver lo que era, para pensar que era, para creer en lo que era, para creer en lo que estabas sintiendo, pensando o viendo o escuchando, ¿qué tal si lo usas al revés? ¿Qué tal si Jugás incluso hasta desde la neurociencia y el neuroaprendizaje, eh, está estudiado, digamos, incluso científicamente, que también construimos nosotros redes neuronales eh, a partir de un pensamiento. Por eso esto de, esta, si se quiere, esta nueva, esta nueva línea de la psicología positiva o, o esta línea del de mindfulness, el mindfulness no es tan nuevo, digamos, ya tiene muchos años más también, igual que la psicología, pero ahora como que está muy en boga, ¿no? Está un poco más de, más, más de moda y esto está bueno porque más personas están empezando a conocer estas, estas otras disciplinas, igual que el coaching, el coaching que existe hace 30, 40 años y ahora está un poco más en boga, más en boca de todos o más en boca de más personas, lo cual lo hace más accesible y... Ya está comprobado, de hecho, después de tantos años que se viene aplicando en, en organizaciones, porque ese fue sus comienzos fueron aplicaciones en, en organizaciones, en empresas, eh, incluso en deportistas, tenían su, aparte de su coach o su entrenador físico, tenían un coach eh, de lo que hoy conocemos como coaching profesional que lo ayudaba, lo acompañaba todo el tiempo a esos obstáculos, esas metas de, por ejemplo, quería lograr un campeonato, un torneo o algo. Esta persona lo iba acompañando en sus procesos emocionales, mentales, incluso hasta lo que conversaba con su propio entrenador físico, su propio entrenador técnico de la disciplina deportiva que hiciera. Tenía también su... Algunos tuvieron sus coaches profesionales eh, que justamente hacían coaching. Básicamente eh, lo que hacían era asistirlo, acompañarlo en todo su proceso de entrenamiento, en sus procesos de de logros en su proceso, incluso hasta de frustraciones y pérdidas cuando perdían algún, algún certamen, algún torneo, algún campeonato, o alguna competencia. Entonces esto se hace hace más de 30 años y ahora por suerte está como más al alcance de todos y esto está bueno porque es una disciplina eh, a mi entender y desde la experiencia que yo tengo como coach y como mentor y lo que veo de lo que cada uno de mis clientes logra eh, al terminar una conversación, una sesión que es aproximadamente 45 minutos, una hora, eh, en muchas ocasiones, en muchas ocasiones ya a los 30 minutos, 35, 40 minutos, la persona, mi cliente, ya se está dando cuenta qué es lo que necesita, qué es lo que requiere, qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene, qué es lo que quiere cambiar, qué es lo que puede lograr en lo inmediato, en el mediano plazo y hasta en el largo plazo. Eh, y esto se da en coaching. Esto se da en las conversaciones de coaching. Por eso te invito a que, con esta frase de ver para creer, ¿qué tal si jugás con esta frase? ¿Qué tal si jugás incluso con tus propias creencias? Llegado el caso, son creencias. Eh, lo que nosotros llamamos creencias es, eh, si se quiere más liso y llano, es lo que vos crees de algo. Y yo creo que eh, una persona, no sé, una persona mala... Está no sé mal vestida, bien vestida, tiene barba, lo que sea. Eso es una creencia. Vos crees en eso. Cada vez que ves una persona con barba, crees que esa persona... Yo tengo barba. <ríe> esa persona es buena, es mala o es lo que sea. Y una persona de traje, una persona mal vestida, lo que sea, que para vos sea una creencia. Eso nosotros todos tenemos creencias. Y el desafío del coaching es trabajar sobre esas creencias, pero para que esas creencias no es que sean buenas ni malas, es que nos sirvan, que esas creencias sean útiles eh, para lo que queremos lograr. Si el hecho de que vos pienses que una persona con barba es buena o mala, no está ni bien ni mal, el hecho es, ¿te sirve para lo que vos querés lograr? O que yo piense que una persona, no sé, con barba es buena o mala, ¿me sirve para lo que yo quiero lograr? Porque posiblemente yo esté enfrente de una persona con barba, con mi creencia de que es una, todas las personas con barba son malas, y me pierdo la oportunidad de tener una, una excelente persona adelante eh, que me acompaña en un proceso, si se quiere, por ejemplo, en mi trabajo. Digo, no, no, con ese jefe me voy a llevar mal seguro porque tiene barba. Y solamente te estás limitando por una creencia. Entonces esto de ver para creer, que en este caso estarías viendo la barba, y por eso vos crees que la persona es mala. ¿Qué tal si crees para ver? ¿Qué tal si crees que esa persona puede ser una excelente persona para trabajar en conjunto, en grupo, o un excelente jefe, o un excelente, si se quiere, compañero de trabajo, o incluso un excelente empleado tuyo? Eh, y eso va a ser, o posiblemente haga, que vos sí veas en lo tangible, en lo comprobable, que esa persona sí es eficiente, sí es buena persona, sí es eh, un buen compañero, una buena compañera de trabajo, por ejemplo. Entonces, lo que en un principio era ver para creer, y en un principio vos de lo que veías como automático, ¿no? porque las creencias y estas frases que están muy arraigadas en las creencias, por eso las usamos casi como en forma automática. ¿no? Son dos segundos y tenemos la frase. Y esto hace que eh, ni siquiera nos demos cuenta que hay una creencia atrás de esta frase. Y posiblemente esa creencia no, se, no, nos, no nos va a ayudar, no nos está ayudando para lograr lo que nosotros queremos. Ejemplo, volvemos al ejemplo del trabajo. Tenés una persona eh, que, que acaba de entrar a trabajar. Va a ser una, una futura, un futuro compañero, una futura compañera tuya de trabajo. En este caso un futuro, vamos a hacerlo con la barba. Sigamos con la barba. Eh, es un compañero con, con barba. Y vos tenés creído o venís creyendo que las personas con barba no son eficientes o no son buenas, o no son buenos compañeros, o no, no sirven para trabajar en el grupo, por ejemplo. Eso porque vos ves y automáticamente crees. Y posiblemente ni siquiera te des cuenta. Yo incluso, hay ciertas creencias que hasta que yo no me las coacheo, que de hecho me pasa, cuando yo pido sesiones de coaching para mi propio bienestar, eh, aparecen creencias que yo no las tenía como muy en claro y las usaba todo el tiempo. Entonces, volvemos al ejemplo, entra una persona a tu trabajo, con la cual tenés que armar un equipo, un grupo de trabajo o, o entre ustedes dos vas a tener que trabajar vos con esa persona y esa persona vos la ves entrar a la oficina o la ves entrar a tu espacio de trabajo o en una videoconferencia, tiene barba y automáticamente decís me parece que me voy a llevar mal porque si tienen barba, yo creo que los que tienen barba no son buenos para trabajar en un equipo. ¿Qué hiciste? Miraste a la, la imagen de la persona y automáticamente generaste, creaste una creencia, que ya la tenías de hecho, pero simplemente la personalizaste. Ahora, ¿qué tal si lo hacemos al revés? ¿Qué tal si lo haces al revés? ¿Qué tal si decís, ok, voy a creer, voy a creer para ver, voy a jugar con esto de llegar al caso y no perdes nada? no Digo, decís, bueno, voy a creer que las personas con barba son eficientes en trabajo de A2, por ejemplo. Va a trabajar con vos y decís, bueno... Eh, voy, a, voy a creer en eso. Voy a creer que esta persona con barba es particular. Esta barba es especial. Esta persona es especial. Digamos, eh, así como tenés una creencia arraigada sobre el ver para creer, puedes incluso vos generarte una creencia que te sirva. Lo que nosotros llamamos en coaching creencias habilitantes. Creencias que nos habilitan, nos sirven, nos son útiles. ¿Para qué? Para generar un contexto, generar incluso hasta un ambiente emocional que nos acompañe y nos sirva para lograr aquello que queremos. Entonces vos tenés un proyecto de acá a cada dos meses en tu trabajo, te tenés que ver con esta persona, no sé, dos veces por semana, tres veces por semana, por videoconferencia, y con esta creencia que vos tenías de ver para creer y crees que los de Bárbara no son buenas personas para trabajar en equipo, generar una nueva creencia para después ver los resultados. Y esto incluso hasta tiene, tiene muchísimo que ver con el neuroaprendizaje. Tiene, tiene que ver con esta, yo te decía también hace unos minutitos, de cómo el cerebro va generando nuevas redes neuronales, cómo se genera a través incluso de una intención, ¿no? O sea, no es que mágicamente se generan, no es que mágicamente aparece una nueva creencia, no es que mágicamente la persona va a ser buena o mala. Eh, también esto tiene que ver con, una, con, con algo que va más allá de, de, de vos, ¿no? Es... Una cosa es lo que vos creas de la persona y otra cosa es lo que la persona sea en particular. Ahora, si se quiere, también podemos in acá incorporar el efecto Pygmalion, que también tiene que ver con la psicología, pero ya nos iríamos mucho por las ramas. Pero digamos te hago un comentario así muy cortito: el efecto Pygmalion tiene que ver con que si yo creo en la persona y a la persona le comunico que yo creo que esa persona es eficiente, esa persona es eficiente. Esto se hizo hace un montón de años, eh, no recuerdo ahora, creo que fue en la década del 40. Dos, dos, dos grupos de personas similares. Eh, y si recuerdo bien, eran chicos incluso de la, de la escuela, de una escuela secundaria, una universidad, no me acuerdo. Eh, en unos le decían todo el tiempo que creían que iban a ser capaces y que iban a poder lograr el título o titulación o, o terminar bien o hacer un trabajo particular. Y al otro grupo de gente le dijeron que no, que no creían en eso. Y mágicamente las personas que no que todo el tiempo les venían diciendo que no creían, claramente no llegaron a ese objetivo. Y a las personas que sí creían, llegaron a ese objetivo. Y en este grupo, de las que sí llegaron al objetivo, había personas que no tenían como el coeficiente intelectual como para lograr ese objetivo. Y así todos lo lograron. Entonces, esto también tiene que ver con el efecto Pimanian. Si vos lo decís a la otra persona, o incluso ni siquiera a veces es necesario decirlo, ¿no? Muchas veces también es otra de las frases: es acá hay una mala vibra, o eh, si sí, no, no hay feeling entre nosotros, o no me conecto bien con mi compañero de trabajo, o no tengo una buena relación, no sé qué me pasa, pero siento como que no me puedo conectar con esta persona. Bueno, eh, es posible, no digo que sea el 100%, pero es posible que esa vibración, esa energía, esa sensación, esa emoción lo que sea que estés sintiendo, también tengo una base en esta frase inicial que es ver para creer. Estás viendo eso, estás creyendo que eso lo define y desde esa creencia también incluso emocionalmente activas, que también tiene que ver con la neurociencia, activas ciertas redes neuronales que te conectan o te desconectan de otras emociones. Y emocionalmente incluso ya te desconectas de la persona. Entonces, es un tema muy amplio, no me quiero ir mucho por las ramas. Son todos temas que sí sirven a esto de trabajar con las creencias o trabajar con una frase como ver para creer y que te animes a creer para ver, a decirlo y verás, a decirlo y ver qué pasa, a decirlo y escuchar lo que pasa, a decirlo, comunicarle a otra persona, ok, dale, vamos a trabajar yo creo que vamos a poder hacer un muy buen grupo, vamos a poder ser un muy buen equipo, vamos a poder llegar al objetivo que nos pidieron en la empresa dentro de dos meses. Eh, y de esa forma estás comunicando que vos estás creyendo en esa relación, estás creyendo en ese equipo, estás creyendo en esa persona. Estás creyendo que entre los dos lo van a lograr. Creer para ver. Dilo y verás. Probar comprobar no se pierde nada, también es otra frase ¿no? eh, así que bueno este era el motivo de, de este video, espero que te haya servido, que te haya sido útil de, si necesitas algo para aclarar, que no lo haya dicho o que te haya quedado alguna duda, me lo puedes poner como comentario en los comentarios de Patreon o en alguna de mis redes sociales eh, y nos estamos viendo para el próximo video nos vemos, chao chau, chau.